Dentro de las actividades en esta semana realizadas tenemos un vehículo recuperado el viernes 4 de junio, 22 horas a la altura del puente sur, eh, vehículo tipo camioneta Mazda BT50, la misma que había sido denunciada como robada en la fiscalía de este cantón con fecha de 16 de septiembre del 2020. Tenemos dos aprendidos por robo y tentativa de homicidio, viernes 4 de junio, en horas de la mañana, sector Gustavo Campi. Fueron aprehendidos en el interior de una vivienda los ciudadanos Fabricio B., de 25 años, quien registra dos detenciones anteriores por robo y tenencia de armas de fuego. Josué M., 24 años, no registra antecedentes. Estos sujetos, bajo la modalidad de asalto a mano armada, se sustrajeron una motocicleta y atentaron contra la vida de un ciudadano, causándole una herida en su humanidad en el sector recinto de La Faita. Como indicios tenemos una moto retenida, color blanco, moto, eh, marca Suzuki, una moto recuperada, color negra, marca Ranger, un arma de fuego tipo cartuchera, dos teléfonos celulares, una maleta tipo mochila de color negro, seis accesorios de motocicletas, seis prendas de vestir. Eh, también tenemos detenido por boleta de captura, por robo, el sábado 5 de junio a las 15 horas en la calle 7 de octubre, y décima primera, agentes de la Policía Judicial, mediante técnicas de investigación, capturaron al ciudadano Omar G., 35 años de edad, con boleta de captura por delito de robo, emitida por la Unidad Judicial Penal de Los Ríos Quevedo. Tenemos la desarticulación también de una banda dedicada al robo de personas en la noche del 5 de junio a las 21 horas en la parroquia 24 de mayo. Fueron aprehendidos en el interior de una vivienda los ciudadanos Kelvin A, Héctor M y John H, quienes minutos antes habían asaltado a una persona a la altura del terminal terrestre, despojándolo de sus pertenencias de valor para acto seguido darse a la fuga. A bordo de dos motocicletas en poder de estas personas se les encontró 165 dólares, además de dos motocicletas utilizadas para el robo y dos celulares. Tenemos un detenido con boleta de captura por abuso sexual. El lunes 7 de junio a las 12 horas 30, parroquia Nicolás Ante Díaz, agentes de la policía judicial mediante técnicas de investigación, capturaron al ciudadano Manuel Q, 35 años, con boleta de captura por delito de abuso sexual. Tenemos también dos aprendidos por asalto y robo a entidades económicas. El lunes 7 de junio, 14 horas en la parroquia 7 de octubre, fueron aprendidos en el interior de una vivienda los ciudadanos Nelson R. y Gerardo C., quienes, minutos antes, bajo la modalidad de asalto a mano armada, se sustrajeron dinero en efectivo y tres celulares de la distribuidora de arroz y granos Voluntad de Dios. En poder de los aprendidos se les encontró una arma de fuego calibre 38 de fabricación artesanal, tres cartuchos sin percutir, ...y la motocicleta que fue utilizada para el robo. Además de esto, también tenemos cuatro detenidos por receptación... ...la noche del lunes 7 de junio... ...a las 19 horas en la parroquia La Esperanza... ...vía albergel. Fueron aprendidos los ciudadanos Daniel M., Alexis G., Joseph S. y Michael A. ...quienes se movilizaban en un vehículo marca Chevrolet color azul... ...reportado como robado el 11 de abril del 2021 los sujetos no registran antecedentes anteriores. Tenemos un aprendido por robo, tenencia y porte de arma de fuego la madrugada del martes 8 de junio. A las 02 de la madrugada en la parroquia Venus del Río, sector Ciudad del Norte, fue aprendido el ciudadano Yercinto Zeta, conocido con el seudónimo de perro Fufi, quien registra antecedentes penales por tenencia de armas no autorizadas este sujeto fue capturado en flagrancia cuando salía del interior de un local que se dedicaba a la venta de frutas al público. En poder se encontró algunas frutas que se habían sustraído, una arma de fuego tipo escopeta calibre 16 y una arma blanca tipo cuchillo. También tenemos la desarticulación de banda dedicada al robo de personas. A la mañana del martes 8 de junio a las 12 horas en la parroquia 24 de mayo, fueron aprendidos en el interior de una vivienda los ciudadanos Arturo F., Luis R., Edwin A. y Michael M., quienes están relacionados a varios eventos delictivos, como roba personas, hechos ocurridos el domingo 6 y lunes 7 de junio del 2021 en la parroquia 7 de octubre y en el sector 12 de octubre. En poder de estas personas se encontró dos máquinas de cortar cabello, una mochila, un vehículo marca KIA color negro, tres terminales móviles, dos tarjetas de débito de diferentes entidades bancarias, dinero en efectivo y documentos personales y bancarios pertenecientes a las víctimas. Tenemos también un aprendido por robo, tenencia y porte de armas de fuego en la mañana de ayer miércoles 9 de junio, 12 horas 30 en la Venus del Río. Fue aprendido el ciudadano José B., quien tenía en su poder un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros, 7 dólares en monedas de diferentes denominaciones y un teléfono celular. Este sujeto minutos antes había asaltado al conductor del bus de transporte urbano Línea 14, a quien lo despojó del dinero producto de trabajo. También tenemos un vehículo recuperado la tarde y la noche de ayer, miércoles 9 de junio, 14 horas a la altura del anillo vial, vía al empalme, agentes de la Policía Judicial, siendo las 14 horas, efectuó la recuperación del vehículo tipo camioneta, marca Chevrolet modelo BT50 color azul, de placas GLZ002, que había sido denunciado como robado en la Fiscalía de este Cantón con fecha 3 de junio del 2021. De igual manera, a las 22 horas 30, en la entrada del recinto de Los Bancos fue recuperado el vehículo marca Ino de color blanco de placas XAA3449 que minutos antes había sido reportado como robado al ECO 911 como también en el mismo lugar se encontraron escondidos entre la maleza un vehículo tipo camión de color rojo placas PGY478 y una motocicleta marca Ultaco de color rojo de placas AC 15-1E. En resumen, durante esta semana, la productividad es la siguiente dentro del Distrito quevedo Mocache. Tenemos 20 detenidos por el CMI, que es el cuadro de mano integral, dos bandas desarticuladas, 12 detenidos por varias causas de tránsito, 18 detenidos por varios delitos, 25 detenidos por boletas de captura. 20 armas de fuego, 3 vehículos retenidos, 13 vehículos recuperados, 11 citaciones de tránsito, 10 detenidos por contravenciones, 18 armas blancas, 45 municiones de diferente calibre, 153 motos retenidas de acuerdo a la ordenanza municipal que se aplica aquí en la ciudad de, de Quevedo, 9 motos recuperadas y 187 gramos de droga. Eso es referente al trabajo policial. Este, bueno, una pregunta de los capturados que han tenido ¿no han visto, por ejemplo, que haya sido incidentes que ustedes los hayan capturado y nuevamente los vean haciendo cometiendo delitos? Le doy la palabra señor jefe de la Policía Judicial está al tanto de los antecedentes de estos individuos Bueno, eh, muy buenos días Nombre cargo primero tiene el orden Teniente Coronel Giovanni Arguello, Jefe de la Policía Judicial del Distrito Quevedo, Mocache. Si en verdad eh, de estas bandas que se han desarticulado y de estos detenidos, algunos de ellos eh, tienen antecedentes eh, policiales, pero no son de los que han caído recientemente. Son, eh, en, alguna en algunos casos, de estos ciudadanos son personas que han cometido eh, delitos anteriormente y han sido puestos a órdenes de la autoridad competente y están eh, con están eh, constando como antecedentes eh, penales. Ustedes tuvieron una como Policía Nacional una reunión ya conversaron con la nueva gobernadora, con la nueva autoridad, llegaron a sí en efecto en esta semana se tuvo la primera reunión con la señora gobernadora en la parte norte y el día de ayer lo tuvieron en la parte sur con los diferentes de jefes de aquí de la provincia, de la zona y también con los diferentes jefes de distrito, en la cual pues ella había solicitado que se realice una presentación del cuadro de mando integral para ver el diagnóstico en sí que se encuentra la provincia de Los Ríos. Posterior a eso pues va a existir una segunda reunión donde se llevarán propuestas nuevas estrategias. Ustedes saben que el delito también va migrando en sentido de que si ponemos una carpa en un determinado sitio donde nos han estado robando, ellos se buscan otro sitio donde seguir cometiendo sus, sus actos delictivos. Igual nosotros también, pues en este caso, eh, utilizamos nuevas estrategias, eh, sobre todo estamos incrementando el personal motorizado porque vemos que este medio de transporte es el más óptimo en caso de una persecución policial que se lleve a efecto. Ya vimos en días anteriores en la ciudad de Guayaquil como un vehículo eh, prácticamente evade la, el control policial y, y existe una persecución tipo policiaca de película. Entonces hemos, nos hemos dado cuenta que las motocicletas son más óptimas para este tipo de trabajo y hemos cambiado también el turno y horario de trabajo de los, del grupo Gong y Yankees, sobre todo en horas en la madrugada donde vemos que se ha incrementado el robo a personas, el robo de motocicletas y donde existen mayores atentados contra la vida de las personas. También se ha visto mucho el tema del de asalto a locales comerciales en las últimas 24 horas dos asaltos, uno en pleno Sí, centro, justamente, gracias a las videocámaras que existen en estos locales, han sido identificados y hoy por hoy son las personas que se encuentran ya detenidas. Así que les hacemos un llamado a la ciudadanía que se sienta perjudicada, se acerque y reconozca si está entre las cosas recuperadas alguna pertenencia de ellos. Ah, ¿en, en, ¿En qué puesto estamos situados acá lo que es Quevedo? tanto como lo denominan, eh, verde, amarillo o rojo, de la peligrosidad en lo que es la delincuencia. Lo que es el distrito Quevedo, eh, tenemos eh, cuatro indicadores en verde y tres en rojo. Tenemos de muertes en eh, homicidios de asesinatos con tres eventos más comparados del año pasado, pero es relativamente un porcentaje bajo que se lo puede eh, rever. En este mes, el año pasado, tuvimos eh, seis eventos y en lo que va de este mes todavía no hemos tenido ningún evento aquí en la ciudad de Quevedo. Así que posiblemente hasta fines de mes eh, podamos revertir esta situación y tenerlo en verde en caso de los homicidios y asesinatos. El otro delito en rojo que tenemos es el robo a personas que se ha incrementado. Lógicamente ustedes saben que el año pasado estuvimos en pandemia y estuvimos de, en nuestros domicilios casi todo el día. El día de hoy pues en comparación al 2019 que lo hemos hecho prácticamente mantenemos una reducción al 2019. Al 2020, por situaciones de pandemia, no se puede controlar porque hubiera un promedio de 60 delitos entre los meses de marzo, abril y mayo. Ahora tenemos un promedio de 160. Entonces vemos que, pero comparado a la misma fecha de 2019, hay una reducción comparado al 2019 de los delitos. En este caso, pues nosotros estamos implementando las estrategias para de esta manera seguir trabajando por el bienestar de la ciudadanía. ¿Y cómo es, ¿Cuál es el procedimiento que tienen que hacer las personas para que les devuelvan los objetos robados? Eh, acercarse a la, a la fiscalía pues si, si es que tienen en su poder, en su poder algún tipo de, de, de carta de venta por parte de algún almacén eh, reclamarlo simplemente haciendo una información sumaria también lo pueden realizar en caso de que no tengan pues, ya ese documento por obvias razones, por el tiempo y todo pueden reconocer y de esta manera recuperar sus objetos de valor ¿Cómo trabajando en esta zona que ya punto clave para las organizaciones para robar y se ha hecho una alianza estratégica con la alcaldía, de paso también en agradecimiento al señor alcalde él nos está apoyando mucho a lo que es la seguridad de toda la policía, en lo posterior se van a ubicar ya cámaras de seguridad, ustedes lo escucharon en una rueda de prensa que, que, que hubo anterior, y hemos priorizado el anillo vial, obviamente, se está haciendo acercamientos con CENEL para tratar en lo posible de iluminar ya esta vía que es muy importante, como existen en la mayor parte de los bypass, las vías iluminadas Senel también en el, el presupuesto de estos meses es lo que va a poner también la iluminación de, de, de este año vial. Y por parte de la policía se han implementado dos patrulleros en el sector, sobre todo en las paradas esporádicas. Existen vehículos interprovinciales que no ingresan al terminal, sino simplemente los dejan en ciertos puntos como gasolineras y ahí están cometiendo los, el robo a personas. También estamos viendo estas nuevas estratégicas, estrategias, sobre todo en la madrugada, que es donde se nos ha presentado este tipo de robo a personas. En el diálogo con la gobernadora han tratado de eh, ver la estrategia para trabajar en conjunto con el Grupo de Fuerzas Especiales de aquí de Quevedo. Sí, eh, es una exposición emanada justamente de una política de Estado en la cual Fuerzas Armadas también van a apoyar el trabajo policial. Están dando eh, el, marco, el margen legal para que ellos puedan actuar. Porque Ustedes saben que la misión fundamental de ellos es otra comparada a la misión de la policía. Entonces están viendo eh, la parte legal para que ellos también puedan actuar de manera eh, de apoyo, sobre todo a la Policía Nacional. Coronel, una pregunta. ¿A qué se denomina intervención policial? Como en los controles de Babaoyo, Quevedo no ha intervenido. ¿A sí. qué se denomina eso? Porque, por ejemplo, hay comentarios de personas que dicen ¿Por qué no se interviene? Quevedo. ¿Qué es eso de intervención policial? Sí, el caso más eh, eh, obvio que tenemos es el caso de Pueblo Viejo, donde se han subido los índices delictuales. Aquí actúan unidades ya de inteligencia e inclusive con eh, autoridades judiciales que vienen de otras provincias para evitar justamente algún tipo de fuga de información por parte del personal policial o por parte de las mismas autoridades. Se interviene, viene personal de inteligencia, eh, identifican los sitios, los focos de infecciosos, actúan y son puestos a órdenes de esas autoridades donde prácticamente eh, son sentenciados ya con algún tipo de prisión preventiva. No olvidemos que Quevedo los primeros meses estuvo intervenido, eh, casi hasta el mes de marzo, es por eso que mantuvimos los, los delitos. Eh, con nueve delitos hasta el mes de marzo nos mantuvimos. El lamentable hecho que pasó en, en Mocache fue el que nos incrementó esos cuatro delitos, que ahora ya lo pudimos bajar, ya tenemos uno mu un, un muerto menos. Pero fueron eh, ciudadanos que venían a cometer un acto delictivo aquí, al distrito Quevedo, y fueron victimizados por los mismos compinches por algún mal reparto que hubo algún rato. Entonces, eso fue un, un caso muy esporádico que salió del control policial. Gracias. Esto fue amigos que